Hoy volviste a leer realidad Tienes mi bienvenida En el camino de partida entendiste Y hoy regresas a lo que tuviste Te doy la bienvenida de nuevo Hoy has vuelto a lo que creías Te doy la bienvenida a lo justo estaba seguro de que lo comprenderías. Doy la bienvenida a tu corazón, que siempre supo dónde está el amor. Doy la bienvenida a tu alma, porque hoy volviste a la calma. Hoy volviste a la realidad Tienes mi bienvenida En el camino de partida entendiste Y hoy regresas a lo que tuviste Uno puede equivocarse una y mil veces Pero el que se equivoca no lo pierde todo Has podido perder la razón en un momento Pero lo arreglaste todo en el primer intento Y hoy estás aquí de nuevo y en esplendor Y llenas este sitio de amor y candor Por eso tienes la bienvenida a tu casa Olvídalo todo, son cosas que pasan, por eso tienes la bienvenida a tu casa. Olvídalo todo, son cosas que pasan, hoy volviste a la realidad. Tienes mi bienvenida, en el camino de partida entendiste